Vamos a cerrar ya pero con una conmemoración muy significativa y es que hoy hubiese cumplido su centenario de vida un gran hombre, un incansable batallador contra el segregacionista sistema del apartheid en Sudáfrica y fuente de inspiración de lucha de los pueblos por su soberanía la independencia y los derechos humanos Hablamos por supuesto de Nelson Mandela El gran Madiba, ahí lo tienen en sus pantallas Como lo llamó su pueblo Desaparecido físicamente en el año 2013 Pero vigente en el corazón y la memoria No solo de su pueblo, sino de toda la humanidad Mandela encarnó la rebeldía de un pueblo Por lograr el reconocimiento de sus derechos De su libertad pero también la nobleza para saber perdonar en favor de la concordia y la paz. Casi 28, 28 años de cárcel no le doblegaron y solo aceptó la libertad y dialogar con el régimen sudafricano, no por su bien personal, sino cuando tuvo la seguridad de que el oprobioso y segregacionista sistema de la apartheid era derrumbado definitivamente y toda la nación sudafricana disfrutaría de ...de los derechos por igual... ...el 10 de mayo de 1994... ...asumió como el primer presidente negro... ...en la historia de Sudáfrica... ...y tal como lo prometió, lo cumplió... ...gobernó para todos por igual... ...negros, blancos, mestizos, hindúes... ...esa gran amalgama multiétnica que es Sudáfrica... ...el secretario general de las Naciones Unidas... ...Antonio Guterres, afirmó este miércoles que el legado de Madiva muestra el camino de lucha por la igualdad, la dignidad y la justicia. Esa batalla continúa en nuestros días y tiene al luchador Aparjay como un ejemplo a seguir, dijo Antonio Guterres en su mensaje por el Día Internacional de Nexo Mandela, que se conmemora cada 18 de julio, precisamente en homenaje al natalicio ...de este histórico líder sudafricano. Según Antonio Gutiérrez relata, tuvo la suerte de reconocerlo, de conocerlo personalmente... ...y cuando una vez lo tuvo ante su presencia, le impresionó su sabiduría y compasión. Dice Gutiérrez también que él enseñó los valores muy importantes como el perdón, el respeto y el servicio... Y que no quedó solo en las palabras, sino que sus acciones concretas fueron ejemplo permanente para todos los que amamos y deseamos seguir construyendo una humanidad cada vez mucho mejor. Ahí tienen al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, que también ha recordado en esta fecha que además es el Día Internacional de Nelson Mandela, precisamente la celebración del centenario de quien seguirá siendo un líder ya no solo para Sudáfrica, sino para toda la humanidad, en particular para aquellos que luchan por los derechos humanos, la cordialidad, la paz y la concordia.